¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Bien, Paul, el día de hoy tenemos a unos grandes invitados Sí, y grandes amigos, Mario Son que muy, muy amigos de nosotros un Hace un año estuvieron en Paquilla, ah, aquí en Vallarta Exactamente, y un vinieron, año y pasadito, Mario Vinieron a visitarnos desde sí, California Estados Unidos, Mario Estados Unidos Mario. Wow. Y pues ahorita van a ver quiénes son Igual muchos se han de acordar y uh -huh. muchos no Pero se sí, llama porque salieron varios videos ah, Se llama Elci sí, y José Y aquí está Y él es José hola. Y aquí está mi mamá y mi papá Que también pero, Paola, hay que decirles que, que, decirle que nos traen un regalo. exacto, desde Estados Unidos. Y pues, de verdad, muchas gracias antes de todo. Muchas gracias por preocuparse por eso. Ah, no, no, no había molestia. Fíjate que desde hace como un año nos está diciendo y les voy a llevar más cosas Ajá, y exacto. les voy a llevar. Pero ahora vinieron más cargados que nunca. Sí, trajeron dos maletas muy grandes. Vean, nomás, vean el tamaño de esta maleta y vean, vean, Tres. esta. Mucha. <risa> allá allá faltan más días, miren. Es el viaje. La maleta que mandaron hace uno, hace dos. Ah, que sí, sí, esto. Y con Kimberly y, ah, y con con Kimberly Alex. Alex Ahí saludo. Saludos, Kimberly y Alex. Y él si sí no quiere que hable mucho a José porque tiene miedo que se lo jode. <risa> Exacto. como bien oscuro, no, no que se si quiere No, no, no, <risa> no. no pero si sí se ve <risa> No, pero, pero, <risa> no sí se que ve que No se salva porque con la luz se va a ver Ajá, sí, claro. Hay que empezar aquí, a ver qué nos trajo Aquí la, la que va a tener el micrófono va a ser él, Simario, sí, porque ella es la conductora la que nos va a regalar las cosas mandaron unos regalos para unos retos no Muchas gracias Quiero por este, corazón, gracias. Acá les mandó Alex No wow, a esto wow. no. Están cubiertos Mario Los vamos a abrir en otro video Sí, hay que Ahorita están escondidos sí. Y les mandó estas, esta caja, pero esta caja yo la abrí Y metí otras cosas ah, okay, Yo les digo okay. lo que no es Para ustedes, ok, esta okay. otra caja Se las mandó él, gracias Y si gusta verlo, a no. ¿Sí? les mandó unas estas Que dicen ah, que están hacer un wow. reto también. Otro video, Mario, otro para otro que lo esperen, Mario. ahí la enchilada <risa> que nos vamos a dar. Sí, mira, <risa> mi hija les mandó estas para que dicen que pican, picantes. Que like. Sí, aquí no, <risa> picante, aquí no hay, Mario. No, hay de estas. no, no las hemos conseguido, ¿no? no. Son curry, curry. ¿Ah? Son muy enchilosas, Mario. Wow, son extremos que... mandó esta lotería, dijo que wow. Pero... ah, es lotería moderna, Paul, porque trae el DJ. La ah, está chida. Es más, más, más reciente, miren. No, wow, para jugar. ¿Cómo le fue el viaje? Bien, muy bien, bien. Sí, les? Sin sí, contar tiempo, todos estos. Sí, mal, qué no. bueno. Gracias a Dios. La verdad sí nos da mucho gusto que estén aquí. Da pues mucho gusto porque somos una familia que de verdad la lleva en el corazón. Son muy, muy personas muy humildes, muy sencillas y nos queremos, ¿no? Por eso estamos wow. acá, por la oh, sencillez que... esta se la mandó Alex. ¿Alex? Ah. Ah. Muchas gracias, Alex. Sí, quiero entregar eso, lo de Alex. primero Dice que primero lo que nos mandó Kimberly, Alex, sí, Kimberly y Alex. Ajá, sí, sí, sí. sí, esta otra caja te la, te la mandó Alex. Ah, ah, órale. ¿Qué son? Órale. Lámparas de LED. LED. Lámparas de LED, sí. wow. No Muchas gracias, que... Alex. Que eso es todo lo de Alex. Sí, gracias, muchas, gracias, muchas, muchas gracias, Alex. Muchas gracias, Alex. Okay. Ahí vamos a ver la función, Mario, para entrar de los enemigos. Ah, sí, pues, claro. Ser, si sí, bien. mira, a ver, hay que abrirlo, hay que verlo. Ya lo, yo ya lo abrí. Ya <risa> ah, ya abrí. Ya, y la, y ya me. Y ya, la, me ya, lo abrí. ya me adelanté. Ah, nos sí, hizo una lámpara. Debemos de decirle antes que nada, Mario, que este. No es compromiso quien venga, que nos. No, No, claro. Con muchísimo, ah, no. muchísimo gusto porque es una familia muy, muy querida, muy decente, muchas muy gracias, buena. Gracias. Los muchachos, todos lo hacemos. Muchas gracias. Ah, ah Paul, gracias, sí, a ver, sí. enséñala. Aquí oh, está. Man. Es de la NBA, paul, para que te vayas a jugar básquetbol. Eh, porque antes de saber que a Paul le gusta jugar básquetbol. Es medio maleta, pero hace el intento. Exacto. <risa> Mi hijo también Brian, pues ah, saludos, Brian Saludos Brian A ver cuando, a tiempo. ver cuando nos toca conocerte. Sí, a ver, a ver cuando vienes a Vallarta. Ah, ah, ¿sí? Ya conocimos a tu hermana. Ah, sí, exacto. esto es para Mario. Muchas ah, si gracias. María. No, claro que si sí me las Mira. pongo, sí. Este es para ti. También. Ah, ya, ya, Mario, ya, ya ya ya supo no. mis gustos, ah, pues, A Mario no. le gusta ese cuello. Sí, tipo, sí, tipo es, sí la, Ah, muchas gracias, Elsi. Soy sencillo. El color que me gusta, el azul. Ah, soy sencillo, yo casi no, sí, no sí. quiero tantos dibujos. Es para ti? Ah, muchas, muchas gracias. gracias. Er sí. Ah, está bonita. Esta es para ti, Paul. Oh, oh, claro que me gusta. Sí. Está muy bonita. Se me ve, me sí se ve que sí ve ven nuestros videos, eh, ¿Sí, <risa> sí, Porque sí, sí, ya ya ya ya nuestros sí, sí, sí, videos. ¡Wow, muchas ah, gracias. Muchas gracias. Sí, no son no muy padres Es para ti. ¿eh? Oh, ah, está oh, oh, oh, oh, oh, está bonito. Oh, oh, oh, oh, me gusta. Fíjate, me gustó mucho el diseño, eh. ¡Wow! Oh, chido, oh, está padre. Qué chido. esta de camisa te gustan Sí, sí me las pongo también. sí me las pongo ahí. Ahí también, ¿no? Todo mi aguinaldo lo que me va a llegar en diciembre, ya, ya, ahí está, mira. Yo no Aquí está, mira. Yo no con mucho gusto, sí, con lo que puedo, muchísimas gracias, gracias a Elsie y a de José a usted, de verdad, muchísimas gracias José y Elsie, no, no, no. para oh, sí. wow, no para vaya. que te vayas a surfear, ah, está, está muy bonito, eh? está? está muy padre, muchas gracias, oh, también está oh. bonita, a ver wow. que si sí le gusta mucho el color rosa, para, para agarrar osos. Saludos Alex. <risa> wow, está bonita. No, está muy bonita, la verdad. fíjate todas las playas, están muy bonitas. Todas, todas. Para mí, wow, Rosita, está bonita. Está moderna, está chida, me gusta. Muchas, muchas, pero muchas gracias. ¡Wow! Para verme sexy ahí en la playa de los muertos, ¿verdad? No va a perder Mario para nada. No, fíjate. Va a hacer unos bailar en frente a empezar a bailar enfrente de todo. Está, allá Ay, en la playa. Fíjate, Mario. Oh, está bonito, fíjate, está, chido. está muy bonito. Se ve chido. El color. Me gusta. Pero ahora espero que te la pongas, ¿no? Lo... oh, Mario. Mario. Esto, esto va a traer demasiadas vistas. Ah, ¿eh? no. la playa. A poner sí, yo digo que sí. Sí. Ay, ¿Sí? van a los Nos van a llamar los plátanos. Los plátanos. Los platanitos. No, así me queda, a ver. A ver, que se lo ponga. Sí, sí me queda. No, así sí me, me queda. queda. Oh, yeah, yeah, yeah. <risa> ah, muchas gracias, si sí. wow. Fíjate, Mario, me gustan a mí estas casuales. Oh, nunca había tenido una de este color. <risa> Dato, aparte de lo que gastan la la toda la cargada Eh, José cargó mano? todo Este, Eso fue bueno. este venía un paquete, unos libais, pero la saqué por la caja oh, Ay, Está, aquí, sí, está, la está bonita, muchas gracias Ahí está el papel está Mario papel. También, aquí, Estoy <risa> papel La pinta está muy grande, voy a voltearla a ver ¿Por qué? ¿Por qué? No le han dado nada de ella sí. Ay. si no, no claro. estaba en todo lo claro. que... <risa> No, porque ya no sí? como los niños regañados en las en las piñatas, que estaban ganando dulces y a los niños que no le dan dulces, ¿se acuerdan? Sí, ahorita oh, sigue ¿sí es... Pero el ya punto? le llegó. No, pero ahorita le va a tocar, el acuerdas? Sí. Está bonita, ah, pues. ¡Wow! Me gustan <ríe> mucho estas. Ah, esa es more porque. Pero. No, pero sí está amplia. Ajá, ajá. Sí, esa es como para. O ¿Sabes? Tengo un tamaño para Power. Esa es more, de la misma libra que te digo. Esa es sí, para Mario. No, Muy bonita la no, player. No ¿No? Sí, claro, ahí sí, es que claro. le quede. Sí, o sea, hay unos calzones grandes. Pues se los calzones para <risa> mi papá. A oh, oh, mi <risa> es, eso, <risa> este es para ti. <risa> si wow, yo digo que sí me entra Ahora sí van a salir. Ahora sí van a salir bien cambiados en los <risa> sí, videos Gracias sí, a Esi sí, y a ver, ese, tío, José. Porque saben diario con los. Sí, ya nos enfadamos, ¿verdad? ¿eh? ¿Se quedar No lo sé. A ver, fíjate. Sí, es amplia, se ve amplia. Sí, sí le queda. Oiga, sí? con lo que gastó todo eso hubiera podido ir a Francia. ¿Te quedará? Sí, sí le queda a Paul. ¿Sigue este o para tu papá? Ah, ya depende, ¿quién depende de quien quiera. Depende claro, de quien quiera. Dale, queda. queda, okay, ya digo Peloso. Ya digo el oso. <risa> el, oso. El, oso. el oso El oso Los chores más grandes que veas son para mi papá <risa> Así que... Pero ahí no vas a estar pegado <risa> Mira, yo uso talla 32, ¿tú qué talla usas? La misma también oh sí. no sabía porque que a veces se hace si se la ropa para nada Ay, Ay, es Ay, para sí, variar va la sí es la misma chole chole lo vamos variando ah ¿no? bueno no es cierto Pero compartimos la, uno, cuál color quieres Mario no me gusta este okay yo agarro este <risa> a ver ahora yo me toca elegir primero exacto <risa> gris ¡Ah, café! <risa> es que dice que no me pongo su ropa. ¿eh? Eso trae en mente Mario, pero no, ¿qué nos pone Mario? Está muy bonita esa camisa. camisa. Sí, claro. <risa> Opa, muchas hoy. gracias, sí. sí. Epsy. Y muchas gracias. Me gustan mucho los botones. Amigos. 40 videos con 40 botones diferentes. ¿Sí? Cada video ropa diferente, ¿eh? pero Lo bueno va a ser que se sabe que nos la regalaron Porque si no, le van a decir que tenemos mucho dinero Mira esos chores tan buenos que traen, presumidos Van a decir Y luego son caros, ¿de dónde estamos sumidos, Pero no, exacto, lo bueno que están viendo que nos lo regaló aquí el sí, José A las 3 de la mañana me costé ahora Pero ya estaba ya, no, no, no podía Las paletas estaban sobrepasadas de peso Tengo yo, traía perfúmenes, Traía crema Oh. Me las quitaron el aeropuerto porque eso es de cuatro la oh, me, sí. me las quitaron qué cuando quería yo salir. ¡Ah! Paul. ¿Y se le verán así las pedidas a Paul? ¡A ver! hay que ver si le ven igual ah muchas gracias mira otra marca de Levi's wow. wow vos vas a levantar como cinco chicas por cuadra me van a, no voy a rejuntar me van a seguir, pero pedras a mí me siguen mucho las, las, las muchachas, pero ya me alcanzan los hombres ay oh, yo. padre oh. ese sí. no, no parecido Ay, al frío. Wow. Si sí me gustan. Yo creo que ya se echó rosita. No, eso pues es mismo? Te es? cambio el rosita por uno no. negro. El rosita es ¿De mío. De veras me, me gustó mar. el rosita, sí me gustó, sí. No. No, ya me voy, ya me voy. Fíjese, a nosotros nos queda todo, tenemos cuerpo de limonero así Todo, todo lo que. Me gustó que según segunda vez que llega un tío me dijo oye, tú tienes todo el limonero? Todo el de este, de este, de este, de este, de este, este, de este, de este, sí, ya me este, la grande, de este, de este, de este, Muchas gracias. de este, ¿eh? A ver, Mario, sí. ábrelo de primero. Vamos pues a ver qué hay aquí. Oh, wow. Oh, wow. Oh, para este, de para diciembre. Sí, para sí, Está muy bonita. tiene un buen frío, eh, aquí en Vallarta Ah, exacto. Se la ponga, no, no de la ponga. No, muy bonita. A ver, cómo, a ver qué tal. Queda bien. No, sí te quedó bien, Mario. Sí. ¿Sí? Ajá. No, no pero te así sí. Tengo, tengo de ¿eh? poquito, ¿eh? Sí, engorro. No? ¡Oh! Si ah. comió bien en el año ah, pero, sí, pero está muy bonito, está muy padre Pero hay otro regalo No, padre. déjatela todo el video Mario no. Ah, no, sí, no, ah, fíjate que Wow, fíjate qué padre Wow ah, Mario No, si, si sí, sí me gustan sí. Son del 9 ¿Dónde me quedan? Si <risa> sí, sí. no me los, hago, me los sí me, Si no me los meto a huevo Sí, no importa. No, sí, sí me quedan. Están muy bonitos. Ahora sí es tu turno, Paul. Primera, Mario, me acomodaron diferente. ¿Cómo? Oh, oh, ¿cómo? Muchas dicho. gracias, eres hijos. Están ¿eh? eh? muy chidos, me gustan. Sí. Negro, para que no te confundas, ¿eh? Ajá, sí. exacto, <risa> claro. A ver. Ahí. A ver. ¡Órale! Oh, oh. oh, ¡Qué padre! ¡Wow! wow. Oh. Sí, me gustan. No, no, no, no. Ay, es cerrada. Como está me está, gusta. Eh, sí, sí, a mí me gustan bonito, así. Sí, te adelantó. Está bonita. Sí, me queda. No, pues sí. Wow. Tenemos cuerpo limonero, ¿sabe? Oh, sí, me sí, Sí. Está bonita. ¿no? Me gustó. Ya tengo para diciembre. Ya me la voy a poner desde.. desde mañana a la mañana. Aunque nada de frío. Regalo, wow, está otro Están muy bonitas, eh, Mario. La verdad, todo lo que nos ha regalado el sí José está muy bonito. Desde la primera vez que vinieron, se preocuparon mucho por nosotros. Nos vieron sin ropa. Sí, aquí está, aquí es su casa. Cuando las veces quieran Las veces que quieran ya venir ya saben, ya saben. Aquí es su casa y son bien recibidos. Uh -huh. También ahí a, a tus hijos a todos, a todos, aquí a ven, aquí o sea, eh. venir, aquí es su casa, ¿eh? Sí, fue muy contenta porque Sí, en no pudimos grabarla por, por también para que ella estuviera relajando un poco y más. Exacto. Y, con y con Alex buenos amigos Alex y Kimberly, y nos la pasamos de lo mejor. Sí, la verdad también gracias a ellos que miran nos ah, vamos no nos regala para hacer unos videos ahí después. Sí, mayo. vamos a hacer. Ajá, y también Exacto. nos mandó una maleta llena de... Que traía? ¿Licuadora? yo traía? yo traía? Traía? Traía? traía? Ah, ah sabes bueno? lo que van a ver el video. Ah, esa, ah bueno, papá? esa maleta van a ver en el video de mi papá. ¿Es serio? Bueno, es más que eso sí, sí te queda. Sí, sí sí. A ver, sí. la de No. Es que dice Elsie sí, que nos trajo guaraches ah, a todo. Exacto. No, más que las mías, dice que se le perdieron, se desaparecieron. Se desaparecieron. Perdieron, ajá. Así que podemos reemplazar con esa. No, me olvidaba, eh! me mandó a... wow, wow, wow, sí algo esta yo pienso que le queda a Mario prueba prueba a, a, a que le quede no importa. si no me queda es para Mario creo que, que no que me queda no ¿Se queda? es chica no sabes ponerte más bien los suéteres no no pero es chica es para ti a lo mejor era a lo para ver, mi mamá a lo mejor me quedó a mí? Sí, ah, Mario, está chida. Es no. para mi mamá, lo mejor. No, la verdad, sí está. Pa, si era está, pa. para ti. Amigo si me iba a entrar. Si era para Muchas mí. gracias, Alex. Órale, fíjate, es como, como cuando vayas a jugar golf. <risa> Sí, Después, sí, que sí, mira, mira, aquí está el bonito. Eres? mira. No, sí, sí. Es, es para jugar golf, para que antes estén en no el sol. Cuando vayas a buscar. Nunca vos. <risas> no, pero sí son de esos sitios. No, sí, pero está, o, está muy bonito. Padre, hasta, padre, está no, bonito. Está muy padre, está bonita. Está muy bonita. Muchas gracias, sí. Elsie y José, están muy bonitas. Y como pueden ver, todos sus regalos están ah, muy, muy, sí, muy bonitos. Sí, la verdad, muchísimas la... gracias por... También cargarlos, Mario, sí. es como servicio de envío también, está pesado. Y sí, muchísimas gracias verdad. por tomarse la molestia en elegir la, la verdad, gracias, Elsie, gracias, gracias, José, José. No. gracias a Kimberly, a, a Alex también, Alex, a, bien, a, Brian a Brian también, anduvo ayudando a Danza Muchísimas gracias, gracias Brian. también. Eh, Juan, Mario. Cuando gusten venir, pues vengan. Sí, cuando quieran venir, más si quieren venirse todos, vengan. Ah, exacto, toda la familia toda la vengan. A familia <ríe> Yo pienso que aquí vamos a finalizar ah, el este video, Paul. Muchísimas gracias, Ay, ¿sí, si hay José? más cosas de aquí, güey. Sí, sí, no, claro. No se preocupen, no se preocupen. den like, se suscriban, activen la campanita. Y Mario, recuerden también irnos a seguir a Facebook, que ya queremos llegar a 10.000. mil. 2.000, ya Nos faltan 2 mil, pero ya queremos que vayan ahí a seguirnos. Sí, se vayan a suscribir a Instagram. Ah, vayan a seguirnos a Instagram. Y Mario. Nos vemos hasta el siguiente video, hasta la próxima y nos, nos vemos.